¿Qué tal amigos sean bienvenidos a este su podcast favorito llamado la voz del pueblo mx hoy me acompañan como siempre eh, mi estimado néstor velázquez y por aquí en audio hoy estará con nosotros el doc gustavo vega gil cómo les va amigos buenas noches tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya lo dijera un gran prócer de los medios digitales modernos, todo bien, todo correcto y estamos muy alegres de que nos sigan viendo, de que nos sigan favoreciendo con sus visitas, con sus likes y sobre todo que compartan, repartan estos videos porque al final de cuentas la información aquí está, la verificamos dos o tres veces y el hecho de que estemos cheleando, que estemos charlando mientras la estamos viendo no quiere decir que nomás sean Seamos aquí tres señores este charlando como borrachos, no, la información por lo regular siempre trae un sustento, siempre trae fuentes confiables y siempre tenemos como esa onda de buscarle bien una, una, un sustento para que no nomás estemos hablando ahí y echando el chascarrillo, ¿no? Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el día de hoy no te vemos, pero sabemos que aquí andas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, qué tal, Néstor? Buenas noches, buenas noches, Francesco pues aquí una noche más con ustedes, agradeciéndoles nuevamente la invitación y a, a todo su público que amablemente nos, nos sintonizan y nos ven, agradeciendo sus likes y pues ahora sí que su, su preferencia. Y pues aquí andamos a darle con todo. Excelente, amigos. Pues ya está aquí estos invitados de lujo y permanentes también, como siempre, en el proyecto de La Voz del Pueblo y bueno, por ahí anda un amigo que se integra, a ver si llega al rato para presentárselos, se llama Guillermo Otero, él por lo que sé, ya ha visto algunos videos y le ha gustado así que esperemos que se conecte mandarle saludos también a esta gente que nos sigue desde siempre Sergio Vera, no sé si nos siga viendo ya nos ha comentado el cabrón, pero saludos para ti Sergio y toda la banda del, del H de la Tel en y de Nezahual, cómo no, <risa> Aquí andamos haciendo presencia en redes. Bueno, amigos, va este programa muy interesante, más allá de lo que hasta ahora tenemos ya saturado un poquito en los medios de comunicación, eh, que viene siendo el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, dice el tío Vladimir, que no es, que no es una guerra, que es una... Eh, operación militar estratégica o de desmilitarización de Ucrania por temas que conciernen a la seguridad de Rusia. Como ustedes saben, Rusia pues es uno de los monstruos, de los gigantes del continente europeo. De hecho, ocupa parte de Europa, Asia. Por estar Es que viendo... se forman. Ajá. Se forman los tres. Es el continente euroasiático. Euroasiático. O... Entonces. En los límites que pegan al norte, bueno, al sur de Rusia, pues ya está ahí abajito, luego, luego Egipto, Israel, uh -huh. los países de la extrema Europa, o sea, la que ya va hacia el oriente, y Rusia está pegadita ahí, o sea, bueno, quiere pegarse más hacia abajo. Entonces, uh -huh. Si Rusia se adhiere más en una de esas, sí llega hasta África, ¿no? Y digo, está abajito de todos estos países, pero sí abarca desde la lejana china de un lado hacia asia hacia el pacífico y del otro lado hacia el, la zona en, del extremo oriente de europa y eso es lo que está ahorita el conflicto pero en grande porque rusia es, rusia quiere más no rusia viene recordemos de una historia eh, imperial con los ares y también ellos pues, quisieron abarcar toda esa parte los únicos que se le opusieron, pues yo creo que fue el Imperio Mongol y, y desde luego la Gran China. Entonces Rusia pues quiere seguir sacando recursos de donde sea. Sí, de hecho los tiene porque es una un espacio territorial bastante vasto. Son cientos de kilómetros los que se abarcan y por ello pues realmente los recursos naturales que tiene, por lo menos en muchos países de Europa. Su distribución de gas, ya les habíamos comentado en el episodio pasado de guerra, que eh, depende si no al 100% de Rusia, en un 70% 80%, creo que sí lo, lo está eh, recibiendo a partir de estos gasoductos que de hecho pasan por Ucrania y los otros que se están eh, construyendo en el mar Báltico, por allá arriba. Eh, solamente le faltaba la aprobación, me parece, de Alemania y Alemania ya dijo Nelk, se pausa este detalle porque le estás haciendo guerra a Ucrania. ¿Pero qué pasa realmente, amigos? ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen? Imagínense, en los medios occidentales, como son las cadenas de televisión, que son más conocidas aquí en México, que distribuyen este tipo de contenidos, han tratado de proporcionarle un sentido de, de darle una... Una, un protagonismo, digamos, eh, de casi ser Adolfo Hitler moderno, a Vladimir Putin, de que realmente lo que está haciendo es mal visto, de que nos están echando en cara que nadie más que Estados Unidos puede tener una ocupación, digamos, de manera más eh, sigilosa, menos... Eh, dañando a estos europeos muchos decían ahí incluso en un video que pasaban que llamaba más la atención porque había niños sufriendo pero ahora los niños eran de ojos verdes y cabello rubio no entonces hicieron mucha mella en ese comentario que hicieron ahí en una entrevista en una cadena española porque por pues, realmente sea un niño o cualquier adulto que esté sufriendo en una guerra pues vale exactamente lo mismo desde este punto de vista que se supone como humanidad tenemos validado pero parece que solo es en el papel más no en la realidad aquí están haciendo mucha distinción porque pues es una, una colonia o uh, una civilización una, una un tipo de desarrollo de personas que son eh, con facciones anglosajonas, eh, bálticas, de este tipo de razas que son arias, como le, lo llamaba incluso Adolfo Hitler, cueros, rubios altos, con ciertas características físicas en específico, y que pueden eh, tener más validez según ellos, que las personas de Siria, Irak, que son unos rasgos pues, más... Uh, eh, orientales que es así, o del medio oriente mejor dicho que son eh, por razas más o menos como el buen Néstor que tiene la barba así, el cabello chino Néstor podría pasar por ir aquí fácilmente <ríe> con esa con ese look que tiene yo creo que si sí lo detuvieran en el, en el aeropuerto fácilmente no sé si ya te pasó alguna vez cuando estuvo muy sensible el tema cuando sí, eh, hubo un momento que tenía yo que ir a Tijuana, y, igual, la barbota, el cabello y no sé qué, y llegando allá, y usted habla español, usted es mexicano, sí, soy mexicano, vengo aquí nomás a trabajar, va a pasar a Estados Unidos, y yo, no, no tengo pasaporte, vengo a Tijuana, vengo a hacer unas cosas de redes y unos códigos, no vengo a hacer nada más que mi trabajo, y de dónde viene? de la Ciudad de México. ¿Dónde nació? En el Estado de México. y me empezó a preguntar un montón de cosas, ¿no? Cuando yo se me salió un chinga, Ah, ya, tontas mamando que este güey es árabe. No, este cabrón, pues, hace yo que es bien chilango. No, no, no le hagas ya! fácil, jefe. Ah, pues no sé, o sea, luego sí porque, aparte, tengo una cosa muy rara, me sale la barba hasta por acá arriba, así casi en los ojos, así. Y, y, y cuando ya se me... Yo traigo que el cabello y esas cosas, pues ya entonces como que dicen, ah, mira, sí, sí, paso como como por más o menos de eso. Pero ya cuando me ven bien, ah, no, sí, ya es, es chilangazo, o sea, doy el chilangazo. Y luego acá a veces también así como que, ay, me dan como, como extranjeros sí de esos lugares. Pero ya cuando me ven, a veces incluso... Se me llega a salir a veces el, entre el acento peninsular, así que ¿Qué pasó hijo? Buenas tardes. O, o se me sale el peninsular con el chilango y sale una mezcla muy extraña. Muy exótica. Estoy bajando otra vez. Sí, entonces sí me pasa, ¿eh? o sea, sí sí pasa y yo pensé que era como broma de alguna vez, pero no. Yo quería un poquito más cachetón que hace unos años, ya se me ven más los huecos, pero antes, antes sí me veía así todo tupido. Y... Y está raro, ¿no? Y aparte, si sí me empieza como a y hermanos, es, es, es, es paso, ¿no? es peligroso. Pasas desde Árabe hasta parte de la India, ¿no? También tienes como facciones eh, de, aquel, de aquellos lados. ¿Tienes parientes que tú sepas o no? O sea, es, no que yo sepa, ¿eh? No, de hecho, mi o sea, hasta donde sabemos, pues, este, mi padre desde Cuernavaca, Morelos, y de ahí no se sabe más para dónde, para arriba, ¿no? Pero se cuenta que sí que eran, este, que venían de, de estas regiones de Andalucía, de España, y no sé, que ya sabes que las abuelitas cuando quieren lucirse siempre son o españolas, o gringas, o lo sea. Entonces la abuelita sí decía, ¿no? Es que el abuelo venía, no sé qué, y rascándole tantito hace años, pues sí es de la conquista árabe, todos los que terminaban con eso, Velázquez, Sánchez, Gómez, todos esos, por lo regular eran personas que tenían como linajes que se habían como mezclado con familias árabes, entonces, ¿puede sí, ser? ¿Por qué no? Está padre, ¿no? <risa> sí, bueno, ya todo el mundo está mezclado, ¿no? Creo que son sí, muy, pocas... muy pocas. gentes que sí, ya quisiéramos, por ejemplo, traer ahí linajes ¿cómo se llama? de aquí de los mexicas, ¿no? Tantito, digo, sabemos que los mexicas eran bravos y canijos y por eso no hay ni uno como eran bravos y se aventaban a los trancazos pues que hacían flechas de obsidiana contra cabuses españoles, Entonces, por eso no hay mexicas, Digo, estaría padre traer tantita de esa parte de que te, ya te ves un cabrón, que me ves, ¿Pues qué? Como, como, como eran los mexicas, bravos, todo eso, no me malentiendan, los admiro mucho a los mexicas y sí me gustaría formar parte de, de su linaje y esas cosas, Porque luego mato, me, me han dicho hasta racista, white chican, véanme, no soy white chican, <risa> O sea, el baño diario y la buena ortografía no garantiza que un hombre se vuelva jugar <ríe> ¿Cómo ves, Luis? Sí, sí, sí. Eh, lo que dicen es completamente cierto, ¿no? Tanto lo que dice Francesco acerca de que, pues sí, ahora este es como más mediático este tema de, de que ahora, pues, si son güeritos altos y bonitos, pues está más feo, ¿no? Que, este, que sean agraviados por, por un tema tan terrible como es la, la guerra, ¿no? Y, y más que además de, del, tema, del tema racial, me parece que es un tema sumamente económico. ¿no? O sea, si pues, Irán, si Irak, si Siria, Palestina no tienen como un, un aporte económico importante, como son los gasoductos que pasan por Ucrania, pues si los bombardean, se matan, se agreden entre ellos, es un, una nación eh, extraña y extranjera, los invade, pues está, está feíto el asunto, pero, pero no hay una movilización tan, tan masiva de todas las naciones, sobre todo las europeas y Estados Unidos, como para poder hacer frente a este tipo de, de condiciones, entonces creo que son dos puntos bastante válidos, ¿no? el, el tema de, de la cuestión racial y el tema de, de la parte económica. Ahora bien, lo que comenta el Néstor acerca de, de los mexicas, Estoy completamente de acuerdo a eso, se le conoce como, como el síndrome del héroe. Se dice que, o se cree, hay teorías que dicen que nuestra civilización como tal está en decadencia y ha ido eh, en decadencia moral ¿no? o en decadencia social por, por esta cuestión del, del síndrome del héroe. Eh, recordemos que los, eh, sobre todo en esta época tan... Eh, turbulenta como en, en la guerra. Recordemos que las personas más valientes, más arrojadas, con una mayor capacidad de empatía y de, de, de como decía el Néstor, de enfrentar al enemigo, son los primeros que caen, son los primeros que mueren, son los primeros que, que desgraciadamente pierden la vida en la guerra y los cobardes, los pusilánimes, los, eh, eh, los que tienen un temor eh, eh, a, a ser heridos, que quieren enfrentar al enemigo. Regularmente son los que sobreviven y por ende sus genes siguen eh, reproduciéndose. Los genes de la mayoría de, de las personas que son más arrojadas, más valientes, más entregadas, sobre todo en época de guerra, fallecen jóvenes y no tienen la oportunidad de que sus genes se sigan reproduciendo. Por lo tanto, esos genes valientes, esos genes guerreros, se pierden. Y aquellos personas o aquellos sujetos que son más... Eh, Timoratos, más pusilánimes, más miedosos, son los que sobreviven y pueden procrear, y los genes de este tipo de personas son los que se siguen produciendo. Y se cree que parte de esto ocasiona que en nuestra sociedad se empiece a, a degradar esta parte de, de enfrentarse. Podríamos ponerlo de, de esta manera, si quieren, en las nuevas. Eh, generaciones ¿no? este, eh, hemos visto, todo el mundo ha visto eh, memes de las nuevas generaciones y de las generaciones anteriores que parece que las nuevas generaciones ya se les conoce como generación cristal o la generación Mazapán. si los tocas se deshacen y eso forma parte de, de todo esto lo, la, el, lo que se conoce como el, el síndrome del héroe, tanto de lo que mencionaba Francesco como lo que menciona el, el buen Néstor forma parte de, de, de todo esto y lo vamos a comprobar una vez más con, con el conflicto en Ucrania ¿no? vamos a ver que los, los principales o las principales bajas de ambos bandos son, son de los sujetos más aguerridos, ¿ustedes qué opinan? y de hecho no es que lo queremos tomar a cotorreo amigos sabemos que es un tema serio estamos tratando de aminorar un poco el, el nivel de tensión que puede llegar a tener un tipo de pláticas como estos como ya fue, eh, lo menciona el buen Gus, pues sí, realmente eh, es una situación difícil en el estado de guerra, yo lo decíamos desde el programa anterior, donde vaticinábamos o queríamos, yo creo que en el fondo que no sucediera un conflicto como este, porque realmente pues no le deja nada bueno a nadie nunca las guerras, incluso a los mismos rusos, ya les está pegando en su moneda, ya hay filas kilométricas de personas sacando su dinero de los bancos porque se las devaluaron creo que un 30% por ahí eh, están siendo castigados severamente ya en, en eh, pues eh, situaciones del deporte incluso en la FIFA ya quedan fuera del mundial en competiciones olímpicas ya también seguramente se van a reservar el derecho de invitarlos en copas internacionales como la UEFA, todos esos equipos rusos que puedan llegar a estar este, participando también van a estar vetados. O sea, la gente en sí, eh, que ya está bien adoctrinada por parte de, de esta persona que es el presidente desde hace muchos años, Vladimir Putin, que incluso creo que ya solamente descansó cuatro años para cambiar la ley que le impedía como continuar en el cargo de presidente de Rusia, puso por ahí a cualquier persona que estuviera bajo su control y luego él volvió a tomar el trono. No, no sé qué tan conveniente sea, digo, Occidente es, es otra mentalidad completamente eh, fijada muchas veces por los Estados Unidos, quienes son, según Vladimir Putin, los verdaderos malos en conjunto con la OTAN. Si ustedes recuerdan la OTAN, es un conjunto de países que dotan de un eh, poderío militar a este conjunto de, de países llamados OTAN eh, que pueden intervenir en situaciones bélicas como esta, ¿no? Ucrania pues no logró concretar la unificación o la anexión a la OTAN por eso Estados Unidos y estos países de momento no pueden ingresar de manera legal a esta guerra, si así quieren llamarlo, eh, por este detalle. Ya incluso en el pasado me parece que también se ha comentado en los medios que Rusia trató de hacer una, un frente europeo de países con estas mismas características pero el tío Sam, pues como siempre mete su nariz en todos lados, pues dijo que no, porque de por sí el poder que ya tiene ahorita Rusia de aquel lado del mundo, y creo que en, en todo el mundo en general, es, es bastante preocupante, sobre todo para las potencias mundiales, llámese Canadá, Estados Unidos, China, eh, la mis, los mismos países europeos que son un poquito más pequeñitos, incluso estaba leyendo por ahí que nosotros vemos chiquita Ucrania, pero realmente es de los tres países más grandes de Europa. Entonces, incluso me parece que el día de hoy ya tomaron control total los rusos de esta central nuclear, que es la más grande de Europa. Entonces, imagínense el, el tamaño de importancia que pueden tener estas repercusiones dentro del pueblo ucraniano. Me parece que ya también el día de mañana van a empezar en una tercera ronda de negociaciones en las cuales pues, eh, seguramente eh, Vladimir no va a cambiar la postura y va a querer seguir avanzando en el camino para que OTAN y Estados Unidos pues, no avancen y pongan misiles en su puerta trasera o de acceso a Europa ¿Qué te parece Néstor? ¿Cuál es tu punto de vista? Híjole Manu, yo soy de la idea de que no hay buenos buenos ni malos malos en el mundo o sea, estamos hablando que Estados Unidos, un país que se formó por invasiones, un país que forja su economía por guerra, por engaño, por muerte, por, como bien lo dice Gustavo, por estar este, manipulando todo este tipo de cosas. Y el sufrimiento de las familias, el sufrimiento de los niños, que no les importen, a menos que ahorita digas tú, tenga mucho que ver la parte, de, la parte racial y esa onda, está feo. Entonces, Estados Unidos, siempre le hemos dicho... Es el vecino loco que a primeras de cambio te va a sacar la pistola y te va a dar dos balazos. O sea, está muy mal el asunto. La OTAN. La OTAN es el grupo de vecinas chismosas que se juntan todas y que entre comillas no se atacan entre ellas, pero atacan a la otra vecina, ¿no? Y, y, y haz de cuenta que están como en una tortillería y se están dando de codazos así para ganarse lugar. Eso es lo que hace la OTAN. Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte. Supuestamente se juntan y es toda una coalición. Digamos que son como los herederos de los países aliados de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los aliados que enfrentaron a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, ¿no? Entonces, la OTAN se forma en este grupo, son 30 países, lo, lo habíamos platicado en aquel episodio en el que pues, sí tenemos que reconocer que nos equivocamos, nos equivocamos en nuestras predicciones esta vez. Eh, de repente a Vladimir Putin se le botó la olla, así de, ¿qué pasó? A mí no me dejan ser el... el no me dejan un país fuerte, no me dejan progresar, no me dejan a mí este, que mi país crezca, ¿qué está pasando? Y desde ese punto de vista, pues dice, aquí está el PAN, ¿no? Tenemos estos países que están en el límite, que son Bielorrusia, Letonia, Lituania, Ucrania, son esta franja que divide el extremo de Europa, con la parte de Rusia entonces dice Vladimir pues si Ucrania se está haciendo un país fuerte se está haciendo un país económicamente poderoso con los gasoductos con el gas que yo vendo que yo extraigo de los países estos pequeñitos pequeños entre comillas no pero son igual de tercermundistas que México Pakistán Afganistán pa no están ahí están el otro no está y todos esos países pues ellos le mandan el gas, le mandan los recursos naturales, se los mandan a los países de Europa, a Francia, a Alemania, a Italia, a Bélgica, todos ellos. Y el peaje está en Ucrania. Entonces Ucrania cobra toda esta paz y todo esto parte, y entonces dice Rusia, yo no estoy cobrando ese dinero, yo estoy extrayendo el gas y estoy extrayendo los recursos de estos países de tercer mundo, más tercer mundo que Rusia, y se los estoy mandando y Ucrania misma me cobra. Cuando históricamente, en la mente de estos partes de este, este señor Vladimir Putin, Ucrania es como su era como su estado, los mexas sabemos muy bien de esto, es como si nosotros quisiéramos pasarle todos los recursos naturales a Canadá, pero tienen que pasar a través de Texas, y Texas dice, este, sí, yo cobro que no sé qué, pero Texas este, eh, cobra esa parte, pero está anexado a Estados Unidos, no, ¿sabes qué? Texas es de nosotros, y ahorita nos la regresas, porque sí, históricamente Texas era de nosotros, cuando históricamente Texas no era de México, era del primer imperio mexicano. Y la gente que defienda a Texas como parte de México, está defendiendo al imperio mexicano. Y recordemos que el imperio mexicano pues, es de aquel traidor a la patria, Agustín de Iturbide. ¿no? Entonces, es un paréntesis que siempre me gusta hacer porque a mí me choca esa parte. ¿no? Pero bueno, regresando a la parte europea, porque estamos en Europa. Ucrania se supone, históricamente en la mente de este cuate formaba parte del, de la antigua madre Rusia, aquella Rusia zarista que recorría desde el Pacífico hasta los límites con el imperio austrohúngaro. Un poquito de historia, el imperio austrohúngaro fue el que provocó la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí empezaron las divisiones, empezaron a fraccionarse después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos los que dijo Rusia, este, con, con este señor no, Stalin o Lenin, no recuerdo, uno de ellos dos dijeron, oigan, estaría chiquito que nos juntáramos todos, en una unión de repúblicas soviéticas socialistas, y se forma la enorme URSS, la URSS eh, era este país gigantesco, que ahora sí, este ubica, abarcaba toda Europa, toda la parte de Asia y pegadito al sur de África, y en ese momento, cuando Vladimir Putin tiene entre 20 25 años, está orgulloso ¿no? de formar parte de esta URSS, de este poderoso armatoste que era el único que le podía plantar cara a los Yankees. ¿Y qué pasa en ese momento cuando Vladimir Putin está viendo 20, 20, 21, 25 años más o menos tenía Vladimir Putin en aquel entonces? Estamos hablando de por ahí del 87, 89. Y lo único que puede ver es cómo se desmorona la URSS. La ley perestroika de Mikhail Gorbachev dice, pues está bien ya, quien quiera convertirse en su propio país, adelante, no pasa nada y tan cuates como siempre. En ese momento, por ahí del 96, 97, pues Ucrania se declara como un país independiente ajeno a Rusia. Y Vladimir Putin, lo que trae en su mente, pues en realidad es en ese resentimiento, no me gusta usar la palabra Chairo, no me gusta usar esta palabra, pero pues es eso. O sea, es que Ucrania es de nosotros, es, la misma, es el mismo sentimiento, es la misma frustración que aquí tenemos, bueno, yo trato de no tenerla, en serio me la quiero arrancar históricamente, que traen los Mexas aquí, es que Texas, California, Wyoming, ni siquiera pueden ubicar Wyoming o no Wisconsin en el pinche mapa de Estados Unidos y ahí andan peleando que hacer era territorio mexicano. Es exactamente lo mismo que pasa ¿Qué pasa en la mente de Putin? Putin dice es que todo eso era mi territorio, todo eso era mi país de la madre Rusia y no quieren ver a una Rusia poderosa, y en ese momento psicológicamente quiero pensar que en su mente de Putin, pues fue lo que destapó esta onda de ahorita no me pongan aquí estas bases militares en los límites porque es una agresión, me están agrediendo, la OTAN se está expandiendo hacia Rusia, como si de plano la OTAN no supiera dónde están los límites y para dónde no apuntar, ¿no? Digo nomás como una, una acotación aquí, pero creo que por ahí va el asunto y creo que nos decantemos nosotros como mexicanos. Ay, sí, señor Putin ese liberador de esa... está mal, o sea, yo le aseguro que las gentes que están del lado de Putin ni siquiera saben cuál es la relación comercial México con Rusia. No tienen idea de qué diablos comercia México con Rusia o qué diablos comercia México con Ucrania, también los que están del lado de Ucrania. Hay que ver las dos partes y, y desde el punto de vista histórico que tenemos con Estados Unidos que sabemos que en Estados Unidos eh, se traen esta parte de que se echaron Texas se echaron toda esa parte en un proceso expansionista muy similar a lo que estamos viviendo tampoco podemos estar del lado de Estados Unidos y decir que son los héroes porque no lo son o sea no no no hay buenos no hay malos simplemente hay intereses aquí Gustavo si pues, sí nos puede decir cómo está la onda de de las mentes y cómo podemos nosotros entender esta parte Sí, estoy de acuerdo con, con ambos. Creo que eh, eh, el tema de la guerra es, es complejo, sobre todo la cuestión eh, eh, pues, política o, o la cuestión eh, estructural demográfica a nivel mundial, sobre todo por las características psicológicas que tienen ambos. ¿no? So, eh, eh, tenemos a Putin, que es, es claramente, aparte de todo un un narcisista, el tipo seguramente tiene un IQ, un coeficiente intelectual súper elevado, el tipo es, es, un, es alguien analítico a más no poder. De hecho, estoy completamente convencido de que ya sabía lo que iba a hacer y estaba completamente convencido de que, cuáles iban a ser las repercusiones. Podemos observar, por ejemplo, que evitó que su moneda se, se dolarizara o se sustentara en el dólar, eh, lo que hizo fue acumular grandes cantidades de oro para poder respaldar su, su propia moneda. Sabía perfectamente bien que las, las repercusiones que iban a, a presentar, las, como bien dices, los estados eh, o las naciones que, que conforman la, la OTAN, y estaba preparado para eso. Estoy convencido de que Putin sabía hacia dónde iba y cómo iba a suceder todo esto probablemente no contaba con una resistencia tan férrea de parte de los ucranianos y sobre todo de la habilidad tan exquisita que está demostrando el, el presidente ucraniano o sea mmm, probablemente por ahí se le fue el, se le fue eh, esta esta este sesgo a Putin no contaba con que el presidente ucraniano fuera tan hábil y manejara tan bien sobre todo, no solamente a su gente, sino a nivel planetario. O sea, prácticamente el, el presidente ucraniano está diciendo eh, estamos, nosotros somos David y estamos peleando contra Goliat y estamos haciéndole frente y estamos resistiendo. Este, lo que estamos pidiendo es la ayuda internacional para, para poder hacer frente a esto. Y concuerdo con, con Néstor, concuerdo perfectamente con Néstor, que, que no hay buenos, buenos, ni malos, malos es completamente de acuerdo a mí lo que me gustaría agregar es que yo creo que no fue la forma o sea eh, siento y, y estoy convencido de que pudieron haberse eh, hecho algunas otras estrategias diplomáticas antes de llegar a esto porque pues sí, a quién le gusta que, que su vecino, el, el de al lado tenga no solamente un, un revólver, no sino que es, es su compadre eh, gringo le, le preste una bazooka, no, para apuntar a tu casa ¿no? obviamente a nadie en esta cuestión sería, sería importante el, el establecer eso ¿no? creo que ah, debieron haberse agotado algunas otras estrategias políticas en, el, en este sentido antes de, de que se pudiera eh, manifestar una cuestión tan tan penosa como es la, la guerra me parece que los dos son estrategas extraordinarios, me parece que manejan perfectamente bien los tiempos, los medios de comunicación y desde, desde mi perspectiva creo que la partida sociopolítica la está ganando el presidente ucraniano, creo que... Eh, Putin está perdiendo terreno en ese sentido, no solamente a nivel internacional, sino con su propia gente, los propios rusos no están de acuerdo con, con esta guerra, llámese como la llame Putin, no están de acuerdo, están protestando y lo que estamos viendo ahora es, es el corte en, eh, estratégico, yo lo llamaría quirúrgico, en, en la comunicación y en la información que se les está dando a, al pueblo soviético, sobre todo. ¿no? Para tratar de maquillar un poquito esta, esta condición Y aún así el pueblo, el pueblo ruso no está de acuerdo con esta, con, esta, con esta guerra Entonces desde esta perspectiva yo creo que esa partida a nivel sociocultural La está ganando este, el presidente ucraniano ¿o ¿Ustedes qué opinan? Si bien, mira, eh, hay personas que que catalogaron esta semana pasada al presidente de Ucrania como un payaso, una persona neonazi, le llama neonazi, por lo mismo que comentaba Néstor, que, eh, bueno, de hecho la liberación que hizo Putin de Donetsk y Lugansk, de, que reconoció Rusia en específico como países libres o repúblicas independientes. Fue el, el enroque que hizo Putin como para avanzar a la ocupación de Ucrania. ¿Esto por qué? Porque al tener estos dos territorios se analiza eh, por lo menos el terreno hacia Crimea. Puede ser un corredor seguro a través de esa franja hacia Crimea, que también es un lugar un poco conflictivo para Rusia, pese a que ya lo tiene eh, asegurado desde unos años estas dos colonias que estaban en una guerra, no sé si de tipo civil, contra los ucranianos, que se supone que por esto Putin dijo que habían rusos viviendo ahí, que más del 70% de las personas que viven en estos dos lugares eran este, eh, realmente registrados como ciudadanos rusos también, y entonces con ese elemento pues tomó su, digamos, su pretexto perfecto, para proceder a esta que le llama desmilitarización de Ucrania. O sea, entiendo que según si él lo único que quiere quitarle la, la milicia a este país es llevándose, no sé, su fuerza de ataque como tanques, misiles, todo esto, y luego de dejarlos con su gobierno que tenían, o cuál es realmente su, su objetivo, establecer un gobierno, quitar al presidente que está ahora y poner uno a modo, como en Bielorrusia o, o qué es lo que pretende realmente es un momento de no retorno según yo veo, porque el parar en este momento lo mostraría como débil lo mostraría como eh, que si sí, realmente se equivocó y hay veces que la gente no quiere aceptar que se equivoca ¿no? y más a ese nivel, que es un, una catástrofe mundial si lo quieres saber en el tema humanitario, porque han estado muriendo muchos ucranianos, obviamente población civil, que se supone es la información que nos hacen llegar, aunque Putin dice que no, que sus soldados tienen orden específica de no dañar a la población civil, pero nosotros hemos visto en videos que incluso hay un tanque que se da encima a un carro, que va circulando, Ahí es, el más reciente fue el ataque a la torre de de Kiev, de, de la televisora, donde murieron, me parece, cinco personas que iban pasando por la calle. Obviamente no tenían nada que ver con ese conflicto y me parece que cinco más heridos. Entonces, realmente, aunque tú supuestamente no les eh, no tengas como objetivo dañar a la población, incluso ellos recibieron un mensaje del mismo Putin, donde les decía que se rindieran hacia Rusia y se unieran a ellos para tomar Ucrania. Entonces, de hecho, ese mensaje fue eh, todo lo contrario y la gente misma se unió en armas a su ejército ucraniano, ¿no? Entonces, ahí está el tema que nos comentan los medios de por qué empezó. Realmente, eh, hasta Donald Trump, según le reconoció la estrategia a Putin de haber nombrado estas dos repúblicas independientes, que es Lugansk y Donetsk, eh, porque pues, le permiten asegurar el tránsito directo hasta Crimea. Seguramente esperemos que termine, no en una abolición del Estado ucraniano. No sé si vayan a quitar al presidente que está hoy día o si el mismo pueblo ucraniano, si él permanece vivo después de las eh, negociaciones, eh, lo enaltezcan más. No sabemos, realmente es, esa política interna de Ucrania me es ajena. Sé lo que me muestran los medios y lo que hemos investigado al momento del día de hoy pero, pero realmente el que vive el día a día en un país inmerso como lo es Estados Unidos, Ucrania o México Pues sabrá eh, su realidad y qué es lo que, lo que pretende continuar haciendo este tipo de gobiernos eh, Que se quieren independizar de Rusia por completo, como ellos nos lo decían y como lo, lo dijo Vladimir, descomunización, pues les vamos a mostrar lo que es lo mismo, eh, esta, que estén bien, pero, pero bien fuera, ¿no? Y ya incluso amenazó a México, ¿no? Con los comentarios que hizo Brat, que le dijo, ustedes calladitos se ven más bonitos, si son un país neutro, miren, cállense la boca, porque podemos tener consecuencias nunca antes vistas, y creo que es un mensaje importante... Que realmente no tenemos poderío ni militar ni estratégico ni siquiera para enfrentar yo creo a un país similar al nuestro por lo menos en, en el continente americano ya ni se llega a Estados Unidos ¿no? entonces pues realmente creo que sí debemos como nación pues si sí opinar si sí salvaguardar la, en este caso los derechos los derechos humanos hay muchos crímenes de guerra que suceden como los que ya se han mostrado Incluso Elon Musk ya está por ahí proporcionando en internet, parece, para que no tengan cortes de este tipo en, lo, en los sistemas de comunicación. Y bueno, aquí perfilando con Gustavo, ya nos menciona que Putin pues, es un narcisista y también nos han estado pasando por ahí el dato de los medios, de que desde la pandemia eh, realmente se aísla mucho tanto de su gabinete como de, de las personas que están a su, a su alrededor. No sé si pueda llegar a tener una afectación, Gustavo, Néstor. ¿Ustedes qué piensan al respecto de lo que está pasando ahora para Vladimir? ¿Ustedes refrenarían, recularían o seguirían en un plan de avance como lo está haciendo Vladimir? ¿Tú, Gustavo, cómo ves? Mira, yo lo que creo es que Francesco tiene completa y absolutamente toda la razón Creo que Putin en este momento está calculando que si, si se retira quedaría muy mal parado ante la Unión Europea y ante todo el mundo, porque, sobre todo en, en una cuestión de tipo sociopolítica, ¿no? porque eh, al final del día si no puede vencer a Ucrania, eh, es lo que les comentaba hace un momento, sería nuevamente haber vencido a Goliat, David, entonces... Eh, eh, con, concuerdo completamente con Francesco Putin no tiene otra salida más que seguir avanzando ahora, ahora sí que cueste lo que cueste para poder eh, completar la invasión de Ucrania y ya estando ahí ver cómo, cómo mantiene el control en Ucrania porque eso es, eso es un tema completamente aparte porque una cosa es invadirlos eh, bombardearlos, atacarlos y otra cosa es mantener un control sociopolítico dentro de un país extranjero porque no creo que los ucranianos, así como están defendiendo su nación de manera tan, tan férrea, férrea y sobre todo tan heroica, vayan a estar muy contentos este, siendo gobernados por un títere de Putin, lo más probable y lo que probablemente ocurra, es que si se si llegan a ser invadidos y si llegan a ser dominados por los rusos, empiece lo que se conoce como una guerra de, de guerrillas, ¿no? y empiece lo que nuevamente, como bien mencionaban al principio, la, lo que sucedió en la ocupación así, ¿no? Van a empezar a haber grupos de resistencia ante, ante los rusos y es, va a ser difícil, muy muy difícil, que se mantenga un control sociopolítico por parte de Rusia en, en, en Ucrania. La verdad no sé cómo le vaya a hacer Putin y concuerdo completamente con Francesco, simple y llanamente este... ...no tiene otra salida, o sea, es seguir avanzando o seguir avanzando... ...porque va a quedar muy mal parado si se va para atrás. ¿O tú qué opinas, Néstor? Sí, a final de cuentas, si Putin ahorita dice... ...bueno, ya, ¿qué creen? Híjole, perdón, sí se me pasó tantito. Eh, pero ahí están los malos, ¿eh? ¿Qué va a hacer ahora? Ya se echó a todo el mundo encima. Y de esta parte del Atlántico vamos a ver cómo va, ¿no? Pero eh, vamos desde cierto punto de vista... Putin ahorita la tiene difícil en ese aspecto, pero ¿con quién se podría aliar? O sea, sí, sí dices, bueno, no se va a detener, no, no se va a detener, va a quedar la relación entre ucranianos y rusos, va, va a quedar muy lastimada, va a quedar así de, siempre se van a quedar viendo feo, ¿no? Porque aunque ya los invadió, ya los puso, ya quitó al presidente, que por cierto el, el presidente, como bien lo dices, está generando como mucha empatía, porque no hemos visto estas situaciones en las que... Este, pues haya un personaje que dé la cara y saben que ayúdennos, no podemos, estamos así... ...pero nos vamos a enfrentar mientras no podamos, este no, mientras podamos, todo lo que podamos... ...este cuate levantó mucha empatía, o sea, sí sí generó empatía con todos sus discursos... ...y con toda su, su, su, su ¿cómo diríamos?, maquinaria mediática que está levantando de... está difícil el asunto, no puedo... Y, y, y, y en serio, cuando dijo el mundo nos dio la espalda, estamos solos, no podemos, güey, este, en verdad que se sintió feo Pero pues quién nos dice que a lo mejor este, también en su momento este señor, como se llama Saddam Hussein, también se lo dijo a su pueblo, ¿no? Digo, acá nos lo manejaron que ellos eran los malos, acá la BBC, la CNN y todos estos medios este, buenos pues, nos manejaron que eran los malos no sabemos este aspecto, cabe señalar que del otro lado RT Russia Today nos dice que ellos son los buenos y que en Ucrania están los malos y que ellos quieren liberar, es la misma estrategia que durante decenas de décadas Estados Unidos ha utilizado, armas de destrucción masiva, ahí están los malos que me tiraron mis dos torrecitas, ahí están, este, están oprimiendo al pueblo de Kuwait, están oprimiendo esto, o sea, toda esta estrategia Estados Unidos la ha aplicado durante todos estos años ¿Y quién ha sido su...? ¿Dónde se recarga? Pues la OTAN. Por eso Vladimir Putin ahorita dice, a ver, ¿cuáles son los cuates que van a estar conmigo? ¿Quién va a estar? Y de repente vemos que, por ejemplo, China dijo, sí, está chido tu cotorreo, sí, está bien, que no sé qué, en qué te ayudo, ¿no? Están apoyando económicamente con un sistema paralelo al SWIFT que todavía no agarra tanta fuerza. Eh, para quien no sepa, el SWIFT, por ejemplo, es equivalente a la clave interbancaria, pero mundial. Y pasa a través de Estados Unidos O sea, si les van a mandar una lana, por ejemplo, desde Europa tiene que, Tienen que convertirla a dólares En dólares se eh, pasa a través de algún banco estadounidense Sobre una entidad en, en este sistema SWIFT Y les llega a México con la utilidad cambiaria O sea, el cambio de dólar a peso Ellos cobran una lana y cobran ahí Y de ahí ya el SWIFT nos entrega nuestro, nuestro dinero Que nos llega desde el extranjero todo el mundo tiene que pasar a través del SWIFT y eso es lo malo, porque pasa a través de los dólares de Estados Unidos. Y si alguien en Rusia quería mandar dinero a otro país o de otro país querían mandarle dinero a Rusia, tenían que pasar a través de este sistema. Hace como cinco años China dijo, no, nosotros ya no vamos a usar el SWIFT. Y entre China, Taiwán y todos los países del extremo oriente dijeron que iban a crear su propio sistema. Con las monedas, claro, tienen la ligera desventaja de que su economía pues, no tiene como tanto sustento y lo único que lo sustenta pues, es su trabajo de ser las fábricas del mundo, a China y esa parte. Pero a final de cuentas, pueden seguir teniendo transacciones, porque sí, ¿qué es lo que pasa con el SWIFT? Eh, si ustedes quieren, por ejemplo, mandar dinero y están en un país, por ejemplo, que tiene en este caso Rusia, que tiene el conflicto, el SWIFT va a bloquear ese dinero y va a decir, no le pasa y no le llega vámonos y ahora cómo mando ese dinero no y no y no puede pasar ni por western union ni por ninguna otra cosa más que por Swift. ahora china dijo acá mandándonos y lo convertimos a yuanes y de yuanes lo convertimos a rublos y ahí es donde se dio el guamazo de, de la devaluación del 30 y tantos por ciento para el rublo y ahí es donde están perdiendo esa parte les está costando un poco de trabajo sí sí les va a costar mucho trabajo otra vez este, que, que la moneda rusa tenga cierto valor porque a final de cuentas, pues, hemos, ni siquiera sabemos cuánto cuesta un yuan respecto al peso mexicano, ¿no? Ahora imagínense ya ellos, pues tampoco tienen esa parte, pero es lo que, para que nos demos una idea, es lo que hizo Huawei cuando Google cerró las puertas y dijo, no vas a usar mi plataforma. Ah, no, yo tengo la mía. Y al final de cuentas lo resolvieron y están resolviendo las cosas así. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Estamos viendo que toda esa zona del mundo en estos momentos, lidereada por Vladimir Putin y, eh, pues sí, desde cierto punto planta la cara, es el primero que planta la cara de forma directa a la organización del Atlántico Norte, a la TAN, dice, pues a ver, y hay formas y vamos a ver cómo nos sale. Yo creo que es como un experimento de que estas nuevas potencias, porque Estados Unidos ya está lejos de ser una potencia como tal, o sea... Ya Estados Unidos, aunque tiene como tintes imperialistas y ese tipo de cosas, ya no es tan ingerente y tanto es cualquier otra cosa, cualquier otra cosa que haga se va a ver como mal. Por eso están mediáticamente tratando de verse como que, híjole, Ucrania, y están apoyando esta parte, pobres ucranianos, vamos a ayudarles y que no sé qué, porque a final de cuentas, pues, quieren... Um, aplicar el capitán América, ¿no? Que salva a todos y así asado, pero Rusia ahorita quiere ya a su propio capitán y todo este orden de todos estos países autoritarios, China, de, um, Rusia y todos estos países de esta zona, también quieren ya como, a ver, ya nos toca a nosotros y nosotros traemos estas reglas y para que nosotros podamos entrar con estas reglas, nuestro primer pase pues es hacia la Europa Oriental, entrando por Ucrania y por ahí va el asunto. Rusia ya no va a ofrecer disculpas Rusia ya no va a ofrecer disculpas De ningún modo Y es algo complicado y es algo feo Porque como lo dijimos, no estamos a favor del conflicto sí, no, no. O sea, es horrible Ver las imágenes que hemos estado viendo Y no sean niñitos, güeritos, bonitos Ay, ay qué bonito el niñito, no Sino que a final de cuentas, pues es sufrimiento ¿no? ¿Quién? Nadie en su sano juicio Está como preparado para ese tipo de cosas Esperemos que En verdad, las bajas civiles El sufrimiento civil de las personas eh, allá en esa parte del mundo sea pues mínimo y lo único que estemos viendo sea como propaganda mediática como para hacernos ver que Rusia es como el malo no y que nada más toman la misma imagen y la vuelven a subir y vean, vean, vean cómo están sufriendo, porque si lo están usando así, además están usando el dolor de las personas y eso es pésimo, eso está muy mal y, y a final de cuentas quieren hacer quedar a Rusia como el malo y Rusia quiere hacer esta a quedar a Estados Unidos siempre como el malo también. Entonces, no hay buenos, no hay malos. Son los intereses económicos que tienen ahí. Ahora, ¿cómo se va a reajustar el mundo después de esto? Rusia va a ocupar parte de Ucrania. Ucrania se va a convertir ahora en una capital de Rusia también, en un estado soberano de la madre Rusia. Eso, eso está complicado, ¿no? Me imagino que es como... No sé. Está difícil. O sea, es como si, por ejemplo, aquí en Cancún, que tenemos colonias... o sea colonias gringas, no colonias así de que hay, sino colonias así de colonia La Esperanza, colonia del Valle, etcétera, etcétera, donde hay gente 100% y 100% son habitantes gringos. Entonces, ¿qué es lo que ni mo, que lleguemos y los golpeemos y los saquemos así? O sea, no, hay que llegar a un punto de acuerdo a una convivencia, porque al final de cuentas ya lo hemos dicho aquí, hemos, hemos este, pasado la información, planeta, pues solo hay uno, ahí andan mendigándole a Marte, mendigándole esto, cuándo se va a concretar eso? No sabemos. Entonces tenemos que nosotros como ciudadanos de, de, del planeta, lo que sea, pues tratar de llegar a una convivencia y que esto no pase a mayores, porque al final de cuentas, pues qué va a pasar, ¿no? Ahora imagínate, Putin es de esos locos que aprieta el botón rojo, ¿no? Y ya, ya me aburrí, botón rojo, pum, vale, bomba atómica. No sé, ahí sí vamos a estar en grave peligro. Y de hecho, en cuanto a la comparación del de, de Putin anterior de los años 2000, es que estaba cooperando hasta con Obama y sacando una un chascarrillo, donde él, él se declaraba pacifista, pero realmente al día de hoy eh, tú estás viendo una acción, no sé si desesperada, o realmente tenía otra información que nosotros como personas del pueblo no conocemos, que, que realmente lo que se menciona siempre es por parte de este tipo de potencias del otro lado del mundo, que por la grandeza que tiene Rusia, y además les va el, les va el datito aquí un paréntesis, Rusia tiene 117 millones de kilómetros cuadrados, Estados Unidos tiene 9, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, entonces casi le saca el doble en, en tamaño del país, Aquí, eh, Rusia está conformada desde el 91, Estados Unidos está desde 1776. Y el, los habitantes de Estados Unidos pues, son el doble que los de Rusia. Así, ahí sí le gana. ¿no? Estados Unidos reporta 329 millones y Rusia 144 millones de rusos. Entonces, realmente la calidad de vida para los Estados Unidos, eh, ya sabemos que pues, lamentablemente la política es así, ¿no? Eh, como mencionaban, a ellos les conviene que Rusia se parta en, no sé, 40 países pequeñitos para dejar de ser un peligro, por lo menos económico o militar, para las otras naciones que se consideran de primer mundo o que son, como en este momento, el frente de la civilización, por lo menos en el tema occidental, llámese Estados Unidos y Canadá. ¿Qué está pasando entonces realmente con, con lo que se debería de tocar al respecto de en qué va a terminar la guerra? Eh, pues nadie lo sabe, realmente podemos especular muchas cosas. Esperemos que no sea con el botonazo rojo y game over para todos, porque eso sí eh, sería pues una catástrofe mundial. Realmente Esperemos que Estados Unidos eh, tome en consideración esto. Creo que lo ha dejado tanto a Putin que avance en el tema para que el mundo lo odie y sea los mismos países europeos o del mundo que lo derroquen a él mismo. ¿no? Incluso a lo mejor hasta su mismo pueblo, si tú quieres así verlo. No, no dudo que estas teorías de conspiración que siempre surgen, eh, Estados Unidos ya esté ahí con un eh, contingente militar de esos que les llaman los Black Ops de esos que no existen pero que están ahí porque realmente un país que no ha sido militarizado en mucho tiempo o no ha participado en este tipo de conflictos eh, no sorprendería de esa manera si sí decimos que son aguerridos y que la población se adaptó al conflicto y conocen su territorio casi casi como en la guerra que tuvo Estados Unidos aquí en Asia, eh, cuando tuvieron un conflicto en Vietnam, que los vietnamitas realmente les ganaban a veces parte del territorio porque lo conocían mejor, se camuflaban y podían hacerle bastante daño a las tropas gringas. Creo que aquí sí hay mano negra, si lo quieres ver así, ser un poco conspiranoicos, que alguien está pasando por lo menos estrategia, o incluso hay contingentes que están ahí, ¿no? escuadrones suicidas, Black Ops, gente que le está ayudando al, al ejército ucraniano desde dentro, que llegaron de manera furtiva, nadie se enteró, y a lo mejor hasta después de años nos vamos a enterar que sí, que sí estaban ahí, que le están echando la mano. Eh, o, pues creen en el milagro que solamente la gallardía, el valor, como menciona aquí Gustavo, es lo que los está sacando adelante eh, por aquí eh, para ir cerrando un poquito las ideas, Gus ¿tú cuál crees que es el sentir por lo menos psicológico del resto del mundo que lo que está proyectando los medios de comunicación y cómo esto afectará a las determinaciones que estarán tomando por lo menos en, en la segregación, yo creo, racial hacia los rusos de primera instancia, en el resto de los países por un muy largo tiempo, o incluso eh, cómo van a estar eh, las personas al interior de Ucrania posteriores a esta guerra, si es que la pierden, eh, que es yo creo que lo más cercano, esperemos que estén las dos fases, ¿no? Que pueda salir, y pues no tan ileso de esto, pero por lo menos con su país eh, en manos y, y no eh, en pedazos, otorgado a la Unión Soviética, o lo traigo a la, Unión eh, la mente, a los rusos. ¿Qué te parece a ti? Qué, ¿Qué se va a pensar al mundo? ¿Cómo ves tú el futuro inmediato posterior a este conflicto ruso? Yo es lo que les decía, yo creo que, que desde esta perspectiva... Yo creo que Zelensky, el presidente ucraniano, le ganó la partida completamente a Putin, al menos en, en esta parte mediática, ¿no? La cuestión de, de cómo se está proyectando al mundo es completamente este, eh, esa, ¿no? Es decir, eh, somos, somos los que fuimos invadidos, somos la víctima en este caso y pues nos estamos defendiendo de manera heroica y estamos defendiendo nuestra patria y... Como decía Néstor, somos los buenos, buenos, buenos. Es completamente de acuerdo con el Néstor. No existe tal cosa, pero así es como se está proyectando al, al resto del planeta. Y como también decía Ernesto, el Néstor, Putin es este, el malo, el malo, el malo. Y como tú bien comentabas, Francesco, es así como esta, eh, casi casi la reencarnación de, de Hitler. Creo que desde esa perspectiva, ya cerrando esta, esta cuestión, eh, insisto, Zelensky le ganó la partida a Putin y se están viendo como, como los mártires de esta historia y no niego que no lo son, creo que hay parte de verdad en eso sin embargo creo que es, es la forma en la que se está proyectando al, al mundo ¿Cómo, ¿Cómo veo yo que, que vaya a suceder esto? Pues de alguna o pues, espero que no, no trascienda, es decir que, que a Putin no se le ocurra en algún momento hacer eh, alguna locura como decían el botonazo rojo por, por una cuestión de, de desgaste, es decir que no, no logren eh, controlar de manera efectiva a, a toda la, la República Ucraniana, y de que en un momento de desesperación o de este, o de furia vaya a decir, bueno, pues como no se quieren doble edad, pues entonces sí, empezamos a, a utilizar armamento nuclear, ¿no? o una de estas cuestiones. Entonces, eso es lo que a mí en lo particular me genera más preocupación, porque aún cuando pueda parecer un tanto cuanto eh, paranoico o conspiranoico, creo que es una, es una realidad bastante palpable y es una realidad pues, muy posible, ¿no? el hecho de que, es, de que se utilicen armas nucleares en este conflicto. Ahora bien, si no se llega a eso y se logra vencer al ejército ucraniano, y luego una ocupación completa por parte de los rusos a Ucrania, como les decía hace un momento, yo lo veo sumamente difícil, sumamente complejo, realmente no, no sé cuál sería este, la estrategia de, de Putin para tratar de manipular a todo un país, sobre todo cuando sus habitantes están completa y, este, y fehacientemente en contra de eso. ¿no? O sea, vamos a suponer que, que instauran a un, a un presidente títere, ¿no? que esté ahí a las órdenes de Putin. ¿Y qué va a pasar con toda la gente que tiene que gobernar? Como les decía hace un, hace un ratito, o sea, esto se va a convertir en una guerra de guerrillas si es que el ejército es reducido a, a eso. Y va a haber insurgencia. En algún momento los ucranianos van a volver a levantarse para tratar de expulsar a, a, a Putin. Y, y bueno, no es algo que, que estemos como descubriendo el hilo negro o el agua tibia. Ya hemos visto muchas, muchas veces en, en repetidas etapas de la historia cuando un ejército invasor invade o se atreve a profanar el territorio de alguien más y el pueblo no se adapta a esto, sino que continúa luchando contra esa insurrección, pues tenemos el caso de, de diferentes pueblos. Inclusive tenemos nuestro propio caso, ¿no? Nos tardamos 300 años en, en digámoslo así, independizarnos de, de España, pero al final se hizo, ¿no? Entonces, eh, probablemente es lo que termine sucediendo con, con Ucrania, si es que Putin logra este avasallar a su, al ejército ucraniano y hacerse del territorio ucraniano. ¿Tú qué opinas, Néstor? Sí, desde luego que sí. O sea, no van a poder quitarse esa onda y sobre todo que ahorita, pues el mundo lo está viendo. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos noción de Ucrania como nación? O sea, yo lo recuerdo y antes de los 90 no existía como nación Ucrania. Formaba parte de las repúblicas soviéticas socialistas. Después de los 90 ya empezó a ser una nación independiente, entonces hablamos, estamos hablando que Ucrania es un país que tiene como máximo 35, 40 años, como, como país y separado de la URSS, y ahora que ya, es, ya tienen como esa um, visión de que son una nación y la están defendiendo y están en todo eso, digamos que mediáticamente pues sí, si van a, güey, déjanos en paz, ya no somos una, ya no es una era de colonialismo, te regresaste como 500 años Putin, es lo que nos están queriendo hacer ver, ¿no? Claro, o sea, desde luego que está mal que cualquier país meta mano en otro país como lo está haciendo este tío Vladimir, pero a final de cuentas que eh, sí, desde luego Ucrania ahorita la está pasando mal y las familias también y, y esperemos que sí, si, si logra, o sea, si ya el ejército está diezmado, está mermado, van a estar cansados las próximas generaciones van a traer este... ¿Cómo diríamos? Orgullo Nacional de Ucrania y no sé si con las respectivas proporciones pues poner a este señor Vladimir Zelensky, no pasamos no Zelensky ¿no? ¿no? No sé, también Vladimir, no, no, no estoy seguro, no recuerdo, pero este cuate lo van a ver ahorita como, como un personaje, eh, no sé, un libertador el, el equivalente a... Miguel Hidalgo, a uno de los de nosotros, así muy valeroso, y que a final de cuentas lo que hizo fue empatizar con todos, ¿saben qué? Pues es nuestra nación, somos nosotros, lo que, lo que nosotros estamos haciendo aquí en nuestro país, pues somos libres, pero cuando llegue Rusia, pues no vamos a ser libres, porque les vamos a tener que pagar impuestos, vamos a tener que estar eh, obedeciendo sus leyes, y recordemos que las leyes de Rusia sí están medio estrictas, son medio extremas, y si sí es medio complicado para un país que ya se hacía se hacía libre, se hacía un país ya independiente, que de repente les vuelvan a poner unas leyes a las que no están acostumbrados, va a ser una zona de conflicto, independientemente de que si Rusia dice, ay perdón Ucrania, así ya, este, nada más déjanos pasar, o algo así, o, o los derroten y así, siempre va a haber conflicto, porque siempre van a querer estarse nuevamente liberando de en la parte de la colonización rusa, o sea, está mal. Y a final de cuentas, pues, ¿qué nos toca a nosotros como mexicanos? Entender más o menos el conflicto para ver qué, pues, por dónde nos va a llegar, ¿no? Y, y sí, como bien dices, podemos discutir el tema, podemos hablar del tema, sí, para saber qué onda y, pues, no sé, o sea, entender las relaciones que tenemos como país, México-Rusia. México, Ucrania, ¿no? ¿De qué lado estamos? ¿Somos neutros? ¿No vamos a decir no le hagas feo ahí? ¿Rusia no lo trates? No, no vamos a decir nada. Incluso el presidente dijo, pues, no les vamos a mandar armas. Yo no recuerdo ningún conflicto en el que México haya participado en los últimos 50 años. O sea que que México haya dicho sí. Digo, después de la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201, no recuerdo algo que México haya dicho. Sí, yo le entro, que no sé qué. Y ahí te van los soldados, incluso con tormenta del desierto y todas estas cosas que Estados Unidos ha estado planeando, ha estado ejecutando. México no ha tenido como que vela en el entierro de esas partes, entonces eh, esperemos que sí ya la parte de, de que no pase a mayores ya quedó atrás, ya no hay vuelta atrás, ya pasó a mayores, hay gente que ha fallecido, hay soldados, hay este, pues desafortunadamente la parte rusa, creo que los soldados están obedeciendo órdenes de un fulano caprichoso, no, porque pues yo no lo veo de otra forma, y la parte de la OTAN, pues esto fue que dejaron a Rusia, Sacar a Rusia del juego de la FIFA, sacar a Rusia de los chicos cool, que ya no les vendan iPhone, que ya no vendan McDonald's en Moscú. ¡Ujule! ¿Qué castigo tan horrible le pusieron? No, no puede ser. ¿Cómo van a poder sobrevivir las futuras generaciones de rusos? Así que, pues, está complicado que nosotros podamos entender, em, dar una conclusión como tal, más que estar informados, y, y de las tres formas, o sea, la, el único medio oficial que puede estar ahí, es la BBC de Londres, por ahí se cuela la CNN, y la CNN sabemos que son de los gringos, y de ahí está Russia Today, que es obviamente de Rusia, y el único que ha estado medio imparcial en este asunto, y no señala, vean cómo hacen sufrir a los niños ucranianos, estos desgraciados rusios, rusos, perdón, son la Deutsche Welle, la DW de, de Alemania, están... Proporcionando información un poco más imparcial para que tengamos esa parte de estar informados y ver qué es lo que está ocurriendo. Y para el público que nos está escuchando, si tienen un búnker, si tienen <ríe> algo ahí que nos puedan invitar, pues muchas gracias, porque si sí, a final de cuentas esto se pone más feo, aunque las bombas atómicas caigan por allá, va a repercutir acá en México. Y sí, ya sea de qué lado o que caigan aquí por Estados Unidos. Eh, pues realmente sería catastrófico por el nivel de población hispana, por lo menos que existe dentro del territorio estadounidense. Ahí sí nos tocarían pues, una vena muy sensible a los mexicanos y quién sabe qué seremos capaces de hacer por este tipo de situaciones. Eh, por ahí vamos a cerrar ya la idea. Recuerden que realmente no hay una conclusión Nuestras esperanzas están puestas en que ocurra eh, los daños colaterales menos posibles que se puedan tener en una guerra, que realmente siempre hay fallecidos, hay muertes, hay separación de familias, hay destrucción de ciudades importantes, eh, culturalmente hablando, eh, cuestiones de arquitectónicas, cuestiones eh, que se quedan en el colectivo mental para siempre, ¿no? que les van a estar... Ahí está ladrando en muchos años a las eh, posteriores generaciones que vivan en Ucrania y Rusia al respecto de este conflicto, porque pues ya se ha visto, ¿no? Ustedes pueden visualizar al pueblo alemán cómo están psicológicamente. Ya lo mostró Gustavo en alguno de los programas pasados, que son muy eficientes, pero en su concepción o en su pro propiocepción, se llama, no se consideran los mejores del mundo. Me parece que dijo que es un cuarto lugar, no Gustavo, por ahí en su percepción de los mismos alemanes. Y esto lo traen arrastrando de, de los conflictos nazis. Sí, correcto? sí, así es, Francisco, así es, es correcto. El, el popular alemán es, es altamente eficiente, es, está, se encuentra de hecho en, en el primer lugar, este de eficiencia en el planeta, sin embargo la percepción, como bien dices, de ellos mismos, o la autopercepción está en un cuarto lugar, o sea, no se sienten tan autos, tan eh, digamos así, tan eficientes, como realmente lo son, ¿no? Es, es correcto, Francesco. Sí, de hecho, han, yo no he viajado, desafortunadamente, todavía a Europa, pero, por ejemplo, las personas que me han comentado que han ido a Alemania, me dicen que son personas sumamente frías, eh, este, indiferentes, poco amables, muy distantes. Realmente, creo que al pagar en una tienda tienes que dejar el dinero en el mostrador y ahí mismo no te entregan el cambio. O sea, como que no quieren incluso tocarte o dirigirte la mirada o darte un, unos buenos días, qué sé yo. Porque, pues, ese monstruo, ese fantasma nazi, los vine persiguiendo desde ese tiempo que surgió. Es importante decir que si surgiera algún tipo de intervención eh, en el suministro a México, pues obviamente el, el precio del gas, por ejemplo, se dispararía y estaría una cadena de alza de precios, por lo menos aquí en el territorio nacional, que dependen de este combustible fósil o combustible natural, mejor dicho, en, en el territorio mexicano ya pasado, ¿no? Eh, con las nevadas de Estados Unidos nos cerraron la llave y hubo una alza aquí. Ahora imagínense si los directos dicen, pues tengo más negocio allá, ¿no? Ahora me están pidiendo que les lleve gas porque Rusia no se los va a vender o no se los puede dar, pues me conviene mejor. En vez de vendérselo a México en un peso, vendérselo a los europeos en 10. Entonces, pues va a preferir ese mercado indudablemente, aunque pues nosotros estaremos siendo directamente afectados en ese y otras cuestiones, ¿no? Entonces, usted véalo ahí, amigo. Es importante enterarse. Muchos me dicen por ahí, no, a mí no me gusta ver esas cosas porque nada más me deprime. O a mí no me gusta enterarme de esas cosas porque me pongo triste o me deprimo. Eh, sí, amigo, lo entiendo. Pero son cosas que te pueden llegar a afectar de manera directa. Entonces, conviene mejor estar enterados, aunque sea un poquito, ¿no? En estos esbozos. Ya habrá muchos más personas que analicen más a profundidad, politólogos, especialistas en economía ucraniana, Rusia, que dirán otro tipo de, de puntos de vista. Pero esta es la voz del pueblo, es eh, el contingente, es una, una muestra de la población, es norte, centro y parte del sur en eh, que estamos dando la opinión eh, al respecto de estos temas que Pues son globales, vivimos en una sociedad global. Usted compárelo, si no fuéramos una sociedad global y no dependiéramos de unos de otros, tan solo el COVID no se hubiera propagado, ¿no? Pero esa interacción que existe en el mundo, pues nos trajo el COVID a todos, porque esa interacción que existe, desde el mínimo que vive aquí en el pueblo de tlacote del Bajo, hasta el que vive en China, en algún momento se cruzan sus relaciones, y se abre un tridente de posibilidades de interacción. Entonces realmente pienso que deberíamos considerarnos como una sociedad ahora mundial, global, y dejarnos de este tipo de divisiones ideológicas y políticas, que es una utopía, ¿no? Nunca está cerca ese tipo de, de mentalidad mundial, pero espero que un día pueda suceder por lo menos algo cercano. Eh, yo por mi parte esto no sé si quieren las redes sociales Sus contactos Para que aquí la gente que está siguiéndonos Nos haga el favor de visualizar Estos videos, nos siga por favor Yo quiero darles una recomendación El día de hoy 4 de marzo A las 11 de la noche, hora de Cancún eh, Hay un problema serio Ah no se ve maldita sea Bueno, quiero decirles que el dólar Cierra a 21 pesos con 17 centavos Entonces Ya empezó, ya nos empezó a pegar Esperemos que su sagrada alteza ilustrísima de la inmacuspana Concepción meta por ahí el botón, el tornillo de bajarle a los dólares porque pues de aquí en adelante, digo, estábamos hace unos días con los limones preocupados porque en las taquerías no nos están poniendo limones porque el limón está 80, 90 pesos el kilo, es una cosa ridícula y el día de hoy, viernes 4 de marzo a las 11 de la noche el dólar está a 21 pesos con 15, 15, 17 centavos entonces Viene una escalada de precios, que todo lo que dependa del dólar, todo básicamente, ya lo sabemos, empieza a subir. Olvídense de multiplicar todo por 20, empiecen a multiplicar todo por 21, a partir de, en cuanto vean este momento, seguramente, este video, perdón. Seguramente en ese momento el dólar ya está en 21, 21.50 más o menos. ¡Esperemos! Ojalá y se me caiga la lengua y se me caiga la cara de vergüenza para decirles... Ay, discúlpenme, me equivoqué y el dólar sí bajó otra vez a 20 pesitos. Esperemos que sí. O sea, en verdad, quiero equivocarme, pero ya empezó. El dólar está a 21 pesos. Yo el día de mañana voy a ir a comprar los tanques de gas. Así que ahí les voy informando en TikTok. Por favor, sigan en TikTok para ver cómo está el tanque de gas en la zona norte del estado de Quintana Roo para poderles dar más o menos una, una especie de muestra de cómo está subiendo ya el, el gas normal, el gas LP, el de tanque, pues el que pasa aquí, el Z gas, pues el que pasa aquí en Cancún, definitivamente va a subir de precio. Entonces, no olviden por favor seguir al canal XHTWeb en todas las redes sociales, Telegram, Twitter, Facebook, este, Instagram, todo, todo. Ahí va a haber información al respecto. Vamos a estar platicando sobre este asunto de, un poco, de una forma un poco más seria, porque sí lo hemos tomado mucho a WhatsApp, mucho a cotorreo y todo eso. Pero ya vienen las primeras afectaciones. Y si ahorita tenemos gasolina de 22, 23 pesos con dólar a 21 pesos, viene un alza de precios bastante, bastante fuerte. O sea, estamos hablando que ya era caro al 7%, 7.50 y tantos por ciento. Agréguenle esto para el momento en el que estén viendo el video. Muchas gracias por seguirnos. En verdad que sí es preocupante el asunto. Sí es este, algo que tenemos que estar al pendiente todos. Y pues gus. No, pues muchas gracias, nada más me queda por, por agradecerles siempre es un honor y un gusto el, el compartir micrófonos con ustedes y este, pues sí, como bien dices hay que apechugar hay que, apechugar, ¿no? hay que este, prepararnos para este asunto eh, ustedes son más conocedores de este tema que yo, pero lo que yo he sabido es que las criptomonedas están cayendo a pedazos entonces este lo que lo poquito que yo sé es que ahorita lo que más conviene es este, si tienen la posibilidad, de invertir en oro, ¿no? Y digo, no vamos a salir a comprar un lingote ni nada por el estilo, pero no sé, de repente tenemos que la pulserita, que el, que el aretito que, que ya no tiene el par, que el anillo que hace mucho oro que ya no me pongo, o sea, tratar como de, de, de poder. Eh, a, eh, pues juntar este tipo de, de cuestiones y, y tal vez capitalizarlas en, en efectivo o tenerlas por ahí como apartadas, porque ese es, es un recurso que probablemente siga siga subiendo, ¿no? eh, el, el oro como, como capital monetario de, de respaldo, es, es una buena idea. Y pues nada, simplemente agradecerles y, este, y esperamos vernos pronto. Néstor, Francesco, siempre es un gusto este, compartir micrófonos con, con ustedes dos. Muchas gracias, Luz. También es un gusto para nosotros estar aquí integrando eh, más allá de este proyecto que comenzó como una idea de este par de locos. Ahora se vayan sumando todas las personas, amigos, familiares y audiencia en general a darnos punto de vista. Porque somos eso, somos la voz del pueblo. Y estas son nuestras preocupaciones y nuestra opinión. Entonces, sean bienvenidas todas. Recuerden las, las redes sociales. Eh, XHT web aquí en YouTube. Están en TikTok también. Están en Kawaii, o como le quieran decir, Waii. <risa> eh, en, en Twitter, Instagram. También aquí la voz del pueblo MX. Importante la MX, amigos, porque... Si no se van a ir a Otra Voz del Pueblo, eh, no sabemos su contenido como esté, pero son de otro lugar, creo que son Colombia, Uruguay, o por ahí dice algo así, ¿no, Néstor? Entonces... Sí, hay unos de, de Bolivia, unos de Colombia, otros uh -huh. también son de Uruguay y de Argentina, ya me encontré otros de Argentina también, que andan ahí queriendo hacer La Voz del Pueblo, pero no, la única y como era la banda de la Sonora Santanera, la única y original de Francesco Ferrari y Néstor Velázquez, La Voz del Pueblo MX. Así es. Fierro, pariente. <risa> que no nos no. copien, es una mala copia. Es como es la región idea. 4, pero de la, de la voz del pueblo de México. Sí, no, tienen cuidado ahí. Y fíjense que sí, nos están viendo de ya varios países, ¿eh? según los análisis de YouTube. Está España, Chile, Estados Unidos, Perú, Guatemala, Honduras. Están viendo la voz del pueblo de MX. Saludos a todos ellos, a todos los que nos visitan de otras partes del mundo, de Latinoamérica, que también se vengan a enterar de la opinión de estos tres mexicanitos, de estos tres mexicanos que están interesados en participar y ser influencers, ser influencers, ¿por qué no? Dar este tipo de ejemplos, este tipo de información, que si usted no la puede encontrar en otro lado, aquí la va a encontrar, amigos, en la voz del pueblo de México. Muchas más? gracias. ¿Dónde más? Muchas gracias. <risa> <risa> <risa> Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, o día, o mañana. Buenas o noches.